hola mi nombre es amparo te doy la bienvenida a mi taller mira hoy te presento este proyecto es una caja un poco envejecida eh, simulando pues eh, pequeño desgaste de la pintura eh, a mí me gusta mucho este efecto es una caja de madera decorada con decoupage en servilleta y le he puesto también unas pequeñas perlas medias perlas de las que vienen ya adhesivas solo tienes que quitar el papelillo y ponerlas y bueno pues este es el proyecto que hoy te presento y si quieres ver cómo lo he hecho vamos con el vídeo eh, quiero comentarte que hoy siento mucho el volumen de, de mi trabajo de mi vídeo pero necesito usar mascarilla porque soy bastante alérgica y cuando utilizo maderas y tengo que lijar y productos como pinturas y demás mi voz suele pasarme factura por eso probablemente escuches un poco más débil mi voz en esta ocasión pero es por la mascarilla vamos con el vídeo vamos a empezar con esta caja pequeñita lo primero lo más importante y lo que yo siempre recomiendo es quitar todos los herrajes y los tornillos de, de las cajas hay algunas compañeras que les gustan dejarlos y cuando los pintan los integran al trabajo eh, a mí no me gusta y menos estos que ya vienen incluso eh, de forma como un poco envejecida no es el dorado típico sino que es un poco pues eso eh, imitando a, a algo viejo os recomiendo eh, que os hagáis de un tupper pequeñito o, o una tapadera eh, que después lo, lo podáis guardar todos los tornillos porque de verdad desaparecen es una cosa bárbara son tornillos súper pequeños y según dónde los pongamos después cuando vamos a, a montar las cajas nos faltan la mitad de ellos eh, hay tiendas que también venden estos tornillos eh, creo que es Leroy Merlin o, o uno de estos ya después os lo dejaré en la cajita de información eh, yo sé que cuando he ido a sus grandes almacenes he comprado que vienen en bolsitas y vienen tanto los herrajes como los tornillos si os desaparecen y habéis fastidiado la caja porque no podéis terminar de, de cerrarla bien pues podéis ir a a ese gran almacén bueno ese es donde yo los he comprado supongo que habrá más sitios y os hacéis con esos tornillos tan pequeñitos también con los herrajes también los he comprado bien pues ya tenemos todo esto lo vamos a poner a buen recaudo y vamos a primero sobre todo es eh, lijar nuestra nuestra caja por dentro y por fuera no necesitamos una lija muy gruesa pero sí quitar veis todas estas esas aristas que quedan aquí fuera que después se nos enganchan y son muy desagradables como no lo voy a hacer aquí porque tengo la mesa de trabajo súper limpia voy a parar un momento y la voy a lijar. Mirad, estos son unos que compré en un bazar me costaron 0.75 pero es igual que las, las que hemos quitado ahora mismo luego buscaré que ahora mismo no sé dónde tengo las, las que compré en grandes almacenes space es el mismo tono y son las, los mismos tornillos igual de pequeñitos estos ya os digo fueron de un bazar y bueno pues para hacerme un poco eh, el arreglo porque ya os digo que suelen perderse con muchísima facilidad opté por comprarlo pues ya la tengo lijada y eh, normalmente en la parte de abajo de, la, de las cajas suelen venir unas etiquetas eh, cuesta bastante quitarlas yo los quito con un rascavidrios intentando no, no dañar la madera y con eso es suficiente si sí, queda como aquí veis algún re, pequeño resto con la lija se quita y no hay problema bueno vamos a preparar la madera a mí me gusta prepararla con gesso eh, este lo he hecho yo os dejaré la receta por si queréis hacerlo vosotros yo lo utilizo porque es una forma de, de proteger la madera y evitar también que eh, nos absorba demasiada pintura ya que utilizamos pintura al agua y nos da un acabado que a mí personalmente me gusta mucho por eso lo utilizo además eh, queda como un color más uniforme cuando después aplicamos la la pintura. Eh, yo hice bastante en uno de los tutoriales que ya os digo, os voy a dejar el enlace. Nos estropea y una vez que lo vayamos a utilizar, lo agitamos bien, igual que una pintura. ¿Veis? Yo es que ahora hace mucho que no, no hago decoupage, pero como veis vuelve a su forma original. Es una pasta cremosa que ya os digo, a mí me gusta muchísimo para, para empezar a, a decorar mis cajas. Eh, este producto, el gesso, lo podéis encontrar en tiendas de manualidades. No es caro, no es un producto excesivamente caro, pero las que me seguís ya sabéis que a mí me gusta hacer mis, mis propias cosillas las hago a mi a mi aire y, y de esta forma pues bueno es lo que os comento muchas veces si un día eh, queremos hacer un trabajo y no disponemos de un material concreto pues bueno no tenemos que salir a comprar nos lo hacemos nosotras y, y listo pues ya os digo que a mí me gusta cómo queda la textura y sobre todo ahorramos bastante en, en pintura porque hace una película muy buena y, a, y lo que conseguimos es que absorba menos cantidad de pintura tarde menos en secar y avanzamos también un poco en, en el tiempo de nuestro trabajo podéis aplicarlo tanto con, con esponja como con pincel o rodillo a mí ya os digo que es que me gusta mucho la textura que deja la, la esponja en la madera bueno pues esto lo voy a hacer con calma y lo único que vamos a hacer es darlo por todo por dentro por fuera y dejarlo secar y después ya seguiremos avanzando podéis utilizar secador a mí ya sabéis que no me gusta no me gusta utilizarlo me gusta que vaya secando a su, a su ritmo no olvidéis dar también por dentro de, de la caja primero damos por la parte interior y luego damos por la parte exterior si veis como aquí que eh, lógicamente los bordes no, no llega la esponja no tenemos ningún problema veis cogemos una brocha y le vamos dando Como veis es una pasta muy densa, se extiende muy bien y cunde bastante. Si lo vais a comprar en tiendas de manualidades, recordad, estamos utilizando gesso. A mí me gusta el que yo hago porque eh, lo hago con con unos polvos de talco que a mí me gustan mucho y cuando lo estoy utilizando la verdad es que eh, aquí en el taller el perfume que deja es considerable super super agradable me gusta mucho bueno chicas eh, yo voy a, a terminar de aplicar el gesso y ahora cuando ya esté seco vuelvo con vosotras vamos a poner la servilleta en la tapadera mira yo tengo esta servilleta que es súper súper bonita pero voy a utilizar la parte central nada más no voy a utilizar el, el globo porque es una tapa muy pequeña y se pierde todo el, el motivo en ella yo creo que queda más bonita así que no poniéndole el motivo del globo y un trocito que realmente no, no dice nada entonces vamos a cortar más o menos, justo por aquí. Voy a hacerlo con una tijera porque los bordes después los voy a, a cortar. Los vamos a lijar y quedarán más parejos. bueno vamos a quitar las tres capas de, de servilleta y vamos a aplicarle eh, con la para de vamos a poner un poquito y vamos a extender ahora vamos a dejar caer la servilleta Ahora nos ayudamos del plástico y pegamos del centro hacia afuera. Levantamos con cuidado y nos aseguramos de tenerla bien bien pegada. Y ahora vamos a dejarla secar para poder quitar toda la parte del contorno con la lima. Es muy sencillo, daremos de arriba hacia abajo unas pasadas. Mirad, así nos queda. Queda súper bonita. Yo ahora lo que voy a hacer va a ser buscar un color. Creo que me voy a decantar por un color tierra. El color este de aquí, que es como un marroncito, un color arena. Voy a buscar un, un colorcillo bonito. Y le vamos a pintar toda la, la caja. Mirad, voy a utilizar pelo de Marta, se llama. Es de la americana de Quartz. Y es un tono muy similar al que yo quiero conseguir pero voy a ayudarme también de blanco porque vamos a hacer un juego de colores No vamos a pintarlo de un color igual por toda la caja mira vamos a poner un poquito de blanco y un poquito de este color Con este color primero lo que voy a hacer va a ser pintar el canto de la, de la cajita. Y ahora sí que vamos a cogernos la caja, vamos a coger un poquito de blanco y vamos a ir dando así pinceladas. más bien como manchada. es el efecto que, que yo busco veis manchado no quiero una pintura igual y vamos a hacer igual con la parte de de la tapa. pues ya tenemos pintada la cajita mirad ha quedado súper súper bonita al menos a mí me gusta así me he dado cuenta que la servilleta tiene como unas gotitas de, de agua simulan como perlas y yo le voy a poner unas perlitas hay unas que yo las compro en los bazares son adhesivas y ya vienen preparaditas solo para para pegar de una forma muy fácil mira donde vemos una una perlita yo le voy a poner una la verdad es que le da un toque como más romántico bueno pues eh, yo ya le he puesto una capa de barniz por dentro, por fuera, para proteger la servilleta y la pintura. Y ya, después de ponerle este pequeño detalle de, de las perlitas, solo me quedará ponerle los tornillos y los herrajes y tendré la cajita terminada. Ya veis que se hace muy, muy rápido. Solo se la voy a poner donde marca la servilleta. Y así voy a respetar el diseño de, de este dibujo bueno pues así queda y ahora vamos a montarla poniéndole sus argeles. bueno pues vamos a colocarle los herrajes y daremos por finalizado este, este trabajo ya veis que es un, un trabajo muy bonito muy sencillo muy rápido no sale muy caro de coste pero sí que puede serviros para pues para vender vosotras o para hacer vuestros regalitos Pues mirad, ya le he puesto los cerrajes y le he puesto todos los tornillos y las florituras. Mirad, se abre, cierra perfectamente. Queda súper, súper bonita. Eh, yo he utilizado, ya sabes que yo gasto las cosas así como muy grandotas, pero es eh, muebles satinado en esta ocasión, incoloro, y al agua. Da igual que sea un un producto comprado en tiendas de manualidades como en tiendas de pintura siempre que lo utilicemos así barnices al agua yo en esta ocasión os digo me gusta mucho el satinado pero lo hay mate y con brillo y bueno pues eh, ya tenemos nuestra cajita terminada le hemos puesto estos pequeños detalles de perlas que también le quedan como bastante monas y bueno pues este ha sido el proyecto de hoy espero que te haya gustado y si es así regalaré un like a mi canal nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece. Un beso amiga. Chao.